Hola, en este vídeo quiero hablaros de distintas plataformas de ciencia ciudadana que son muy útiles y en ellas podéis subir vuestras observaciones de animales y plantas que hagáis y de esta forma podéis recibir ayuda para identificarlas, tener vuestro propio registro de observaciones y, lo importante, colaborar en la creación de bases de datos de estas observaciones que son utilizadas por científicos, conservacionistas y gestores medioambientales de todo el mundo. Colaborar en estas plataformas beneficia tanto a uno mismo como a la comunidad científica. Aún lo mismo porque realmente aprendes mucho utilizándolas. Tienen mucha información y además tienen una comunidad muy interesante con gente que sabe mucho y que puede ayudarte a identificar ese bicho extraño que encontraste por tu pueblo o lo que sea. Además puedes ver qué observaciones ha subido la gente en una determinada área, lo cual puede ser interesante para tener un listado previo de especies. Eh, y también tienes tu propio registro de observaciones que has hecho y muchas más opciones que os animo a que exploréis. Por otro lado, estos datos son, pueden ser muy interesantes a la hora de realizar estudios científicos. En los estudios de biodiversidad la toma de datos es uno de los puntos más cruciales y más importantes y más trabajosos, ya que es muy difícil cubrir un área grande, eh, y muestrear completamente a una especie o a otra comunidad de esa área, y si además quieres hacer estudios a largo plazo para ver tendencias de poblaciones y cosas así, pues esto, todo este esfuerzo tienes que realizarlo año tras año o cada, durante un largo periodo de tiempo. Entonces, toda esta colaboración de Ciudadanos pues pueden ayudar a obtener observaciones en áreas que de otra forma se quedarían sin cubrir eh, observaciones más, no, no periódicas porque tampoco están reguladas, pero sí con más fluidas, digamos. La participación de Ciudadanos, la participación de ciudadanos en estas plataformas eh, aporta observaciones adicionales a estos estudios que pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, ese lagarto que te encontraste por Villa Conejos o la araña de tu jardín o una seta que te encontraste paseando Cualquier cosa puede ser interesante. Y con la participación de miles de ciudadanos, estas bases de datos van creciendo, creciendo, creciendo y pueden llegar a tener un gran potencial para, como base para la realización de estudios científicos. Muchos de estos proyectos de ciencia ciudadana suben luego sus datos a Gbif. Gbif es una red global de, con información sobre biodiversidad, una plataforma científica pública. Eh, vamos a darle un vistazo rápido. Esta es la web de Gbif que no está enfocada del todo a ciencia ciudadana, es más una plataforma científica donde científicos de todo el mundo publican sus datos sobre la diversidad. Y en ella pues puedes buscar el nombre de una especie o de un género o de lo que sea. Buscas luego cuál, que hay dos, pero separa que tiene cuatro ocurrencias y este 300.000, o sea que probablemente sea así. Entonces pues, tienes todas las publicaciones, todas las... Y sí, observaciones de el en todo el mundo. Que han sido subidas, ya puede ser por científicas, por jardines botánicos, o también muchas plataformas de ciencia ciudadana, luego publican sus observaciones en GBIF, que es como la red global de la biodiversidad. Y pues aquí pues, puedes ver todo en la taxonomía de la especie, y luego si le das aquí ocurrencias, puedes descargártelas todas. Y entonces pues esto lo utilizan los científicos o asesores y tal para poder luego eh, relacionar los lugares donde ocurre esta especie, la abundancia de esta especie, su distribución geográfica con pues para los ambientales o geográficas que puedan influir en ella. Y entonces base en a hacer modelos para la distribución de la especie y luego poder hacer modelos para ver según cómo afectaría el cambio climático a las variables ambientales, cómo se debería afectar a esta especie entre otras muchas cosas posibles. Entonces, esta plataforma no está enfocada a ciencia ciudadana, pero bueno, siempre se puede mirar, siempre tiene información útil. Lo único que no es recomendable subir a su financiera directamente a ella, a no ser que sea 100% segura de que lo que está observando es lo que es y, y tal. Hay muchos tipos de proyectos de ciencia ciudadana. Algunos organizan jornadas presenciales para, por ejemplo, buscar líquenes en un parque. Otros buscan... Recibir datos sobre una especie en concreto, sobre una mariposa en concreto, o buscan a gente que colabore en la identificación de animales en fotografías hechas por camaradas trampa en Sudáfrica, en la sabana sudafricana. Hay muchos tipos, y no voy a meterme en cada uno de ellos porque tardaré mi eternidad, pero os animo a que, a que exploréis esto también. Y, por ejemplo, si hay jornadas presenciales, pues es algo que puede ser muy interesante y que podéis aprender mucho. De los que hoy quiero hablaros son de plataformas más generales, donde podéis subir cualquier observación que queráis y como he explicado antes, pues tener vuestro propio registro y a la vez eh, colaborar en la creación de esta base de datos hay muchas, muchas plataformas diferentes, está Observados, ITER eh, Biodiversidad Virtual la que yo personalmente uso es iNaturalist eh, en su día estudiaba distintas opciones y fue la que me convenció pero realmente hay opciones nuevas, hay muchas cosas y si vosotros usáis otra y creéis que tiene buena ventaja con iNaturalist o alguna diferencia que queráis mencionar, me gustaría verlo en los comentarios, entonces vamos a echarle un vistazo a iNaturalist. Esta es la web de iNaturalist, y bueno, no voy a explicarla a fondo porque tiene sus propios tutoriales y tal, pero es que explicar un poco la, la parte general y un poco cómo la uso yo. Entonces, pues lo primero que se puede hacer, cuando haces tu cuarto y tal, pues puedes subir fotos sobre las situaciones. Entonces, aquí en Cargar, en Upload, vale, seleccionas archivo o lo arrastras desde donde lo tengas, y si es una foto directamente de la cámara o del móvil, te pondrá la foto automáticamente. En, la que hecho. en este caso no, porque la ha bajado de una previa Y pones el lugar. Entonces, si lo haces desde el móvil, la subida del móvil, puedes darle a ubicación actual. En este caso, pues no es así. Uy, esta no es. La palma no. La palma aquí. Puedes ponerla y puedes ponerle el grado de precisión con el que consideres que tienes Natalizas. Y aquí hay una cosa interesante. El, la plataforma te da sugerencias. Entonces, en este caso, por ejemplo, te dice «estamos bastante seguros de que es una Vanessa». Una Vanessa". Y eh, en, además, en la cercanía se ha visto Vanessa Lanzo, Vanessa Coarduy y tal. Y esta, no sé por qué no sale, que es la que se supone que es. Entonces, esto está muy interesante porque te puede ayudar a la, a la hora de identificarlas, si no está muy seguro, aunque también hay que tenerlo con mucho cuidado, porque sobre todo con insectos o con muchos anfibios y reptiles, con artijas y tal, pues no es muy preciso. Pero bueno, puede ser una idea, porque bueno, puede ser una vanesa, pues miras la, en la guía a las vanesas si y ya estás seguras de que sea esta, lo te puede orientar. Entonces lo pones, le das enviar o Ogivas lo que quieras y si no estás seguro lo que la puedes pedir. Y así la gente que luego las identifica, pues ya tiene una base. alguien o sea, que se dedica a la mariposa puede buscar mariposas sin identificar y ver a tu foto y la identifica. Le darías enviar y en este caso no va a hacerlo porque ya lo he hecho. Y luego la gente, pues ve tus observaciones y las puede identificar. ¿Qué más cosas puedes hacer en Innaturalidad por ver tus observaciones? Tienes tu lista de observaciones. Entonces, mira, esta es la que pilló. yo. La que hemos subido ahora. Mira, la Vanessa Vulcania de las Islas Canarias. Y luego pues, ha habido más gente que, en este caso, no la sabía. Bueno, no la sabía. Me encontré la guía. Eh, y luego, pues, más gente ha confirmado. Es esta? Cuando hay más de, dos, de tres personas o un dos, más de tres personas y dos personas de ellas eh, recuerdan, tienen la misma identificación, se considera que tiene research rate, grado de, de investigación. Entonces, luego, a cierto tiempo, la Innaturalismo, sobre todas estas observaciones, con grado de investigación, a GBIF, la, la plataforma global de información sobre biodiversidad que he explicado antes, o que he nombrado antes. ¿Qué eh, más? Y si yo no hubiera sabido, por ejemplo, con otras, otras observaciones mías, de las que yo pues, no tenía ni idea de lo que es, como por ejemplo, por falta de esta, la verdad. Pero creo que en esta no está. Esta, yo puse un, una tinta, no tenía ni, de, no tengo ni, ni idea de lo que es esto. Bueno, da igual. Y esta persona, pues, ha dicho: el ¿eh? activo aún no está a nivel de especie y, sinceramente, con esta foto, debo, no creo que no nunca. Pero ya tengo más información sobre este, sobre este amarillo que me encontré tan gracioso que no tenía ni idea de lo que era. Vale, ¿qué más cosas? En el Naturalis pues, está interesante porque tienes tu lista de observaciones, lo cual pues está, está muy guay verlas luego. Puedes verlas puedes verlas también como especies, entonces son de vista 360 especies. O bueno, o géneros, lo que sea. No siempre he llegado a orden de especie, aquí, por ejemplo, se si quedan típicos. Y otra cosa interesante es que puedes verlo como mapa. Lo cual está muy bonito de ver. Entonces tienes tu mapa de todos los sitios donde has puesto observaciones. ¿Y qué más? Y luego puedes eh, recortar esto según lo que quieras. Ah, vi una mariposa en las, en las Canarias. ¿Cómo era? Pues lo puedes buscar, puedes poner mariposa en Canarias. Y estas son todas mis observaciones de mariposas en las islas canarias. Las o sea, puedes hacer por zona y por orden, por grupo. Y esto igual que hacerlo con tus observaciones, por ejemplo, las observaciones de en este caso con el mismo, lo puedes hacer a nivel general, con las observaciones de, de todo el mundo, lo cual es muy útil. Por ejemplo, eh, estás en Costa Rica, ves una mariposa que no sabes cuál es, o un pájaro, ves un. un Trogón. Trogón. trogón. trogón no. Es un pájaro que se llama un trogón, que no sabes cuál es. Pues aquí tienes todas los, las especies de Trogón que han sido observadas en Costa Rica. Y recalcó que no sé por qué no se carga. Pero bueno, recálculo de que han sido observadas. Eh, puede ser que haya más especies que no han sido observadas. Lo cual, pues es muy probable. Si es un, un grupo de animales pequeño o poco conspicuo como que, si pones los trabajos de Costa Rica, seguro que faltan. Y lo mismo con la zona, Si es un país, pues es muy probable que en algún punto el hayan visto alguna de esas especies. Pero si pones lo mismo, los pájaros de Albacete, pues seguro que faltan. Pero bueno, los trogones de Costa Rica o los monos de Costa Rica, pues está todo. Y esto, pues te, te puede ayudar a la hora de... De si has visto una especie, pues poder identificarla o pues, tener ideas de si vas en ese país. Pues, tienes aquí un, una lista de los drogones de Costa Rica, además cuáles son los, los que se han visto más veces y tal y cual. Lo cual bueno, pues es interesante. Y luego pues si sabes sobre algún grupo de organismos, puedes identificar. Entonces, si yo soy un experto en moscas, en pues pongo epidoptera. De, de España, porque tampoco las de, de... de otro lado. Y aquí voy a poner pues, mariposas que están sin identificar. Esto puede ser que tengan una identificación o menos. O sea, hasta que, que no tienen grado de investigación, se refiere. Entonces, pues... si yo necesito identificación. Todavía no tiene grado de investigación. Solamente hay una persona que le ha puesto el, el nombre. Entonces, si yo sé que es esta, pues lo escribo. Sugerir una, una identificación. Y, y luego, pues tienes un poco. No funciona mucho como red social, pero puedes, quieres. Entonces, en el, en el tablón inicial, como se quiera llamar eso, pues tengo, yo tengo a gente, gente que me sigue, puedo ver lo que ha subido otras personas. Esta otra persona que en el confinamiento está subiendo muchas cosas. Y, y ya está, esto es todo lo más importante de esta red. Os anima a que exploréis estas plataformas y participéis en ellas. Realmente creo que es una gran herramienta tanto para aprender como para involucrarte más en la naturaleza, porque una vez que empiezas a buscar bichos a los que hacer fotografías para subir a estas plataformas y empiezas a descubrir más cosas en unos sitios que a lo mejor pensabas que conocías y realmente tiene mucho más por aportar. Espero que os haya gustado, si es así, darle like que me hace mucha hilo y suscribiros para ver más vídeos. Así que nada, hasta pronto.